Vamos a probar esto, ¿no? ¿Probamos esto o qué? Vamos a darle cañita, a ver si no pasa nada, pero vamos a probarlo. Vamos, guys. Tiene ruleta gratis, tiene ruleta gratis. Premios gratuitos. ¿Gratis? Ojo. Skin, skin, skin. No, da una skin. Gema más tocho que pincha, ¿no? Tiene una skin. No puedo ponerme una skin, tío. No. ¡Hostia! El zorro este, que guapo Y el demonio y todo Yo esta están muy guapas Ahora me aquí quinto guapa una, una guapa, una guapa Vamos a jugar Con las teclas normales, ¿no? Vamos a verle qué hay a este mapa, chicos Sale normal, no se ponga ¿Cómo me tiro en plan así, así, doble espacio? Dios No me he puesto player, no sé qué, bro De buena JP ya. me está encantando este juego, WTF A ver cómo te difícil también te digo pero es que lo, lo tocho es que me voy a viciar Porque, tío, las skins en los juegos a mí me encantan ¡Ojo que quedo segundo, chaval! ¡Soy un pedazo de diosito, papá! y ¡Chicos! ¡Hemos ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Chicos! ¡No voy a perder! ¡Ya os digo yo que no pierdo! ¡No pierdo! ¡He jugado toda mi vida este juego! ¡Estaba mintiendo! ¡Soy buenísimo! Soy el mejor de España, chavales. Soy mejor que literalmente que el Oro no el Fall Guys. Soy un puto Lego. Soy un puto Lego. Chicos, hoy no se pierde. Hoy salimos de aquí ganando. Player NGFVFJFTPU. Soy el mejor. Menos mal que he sabido cómo hacerlo, ¿eh? Menos mal que he jugado muchísimo a este juego. Y no puedo morir. ¡Cómo he muerto! ¿Cómo he podido morir? Bro, quiero ya un personaje, bro, quiero una skin ya Chicos, chicos, se viene la banda sonora Se viene la banda sonora No se escucha la música y para qué me decís que baje el juego, chavales decís que baje el juego entonces, cabrones Dios Dios No me va a dar, voy a seguir recto y no me va a dar Os lo he dicho Y chicos, primero, obviamente hace cecino, escúchame Soy el mejor de España este juego Vale, voy con mi lego, voy con mi lego Voy con mi player, con mi player Madre mía, soy retrasado mental Menos mal que reaparezco Ahora sí, timing perfecto ¡Dios! ¡El puta Park! ¡El puto Parandia, hermano! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Salta, gilipollas! ¡Salta, retrasado! ¡Salta! Vete para aquí Cero clasificado de 8, tengo que dar yo Tengo que dar Tengo que, que, tengo que clasificarme Corre Salta Salta Y salta, tonto Salta, papá ¡Sí! Hermana Vale, esto es el tronco de la muerte Vale, vale, vale, vale, vale. Empezamos primero, empezamos primero Vamos a mismo first Vamos primero, vamos primeros La clave es que es hacer esto, tío Nah, es que soy retrasado, tío, a veces Me deslizo, me deslizo Me deslizo Me deslizo, vale, tengo que hacer esto así Tengo que hacer esto así Esto así Sigo, sigo, sigo, me da igual, me da igual, vale Giro Salto Voy por aquí, el camino me da igual El que sea El que sea, ahora Hago así, hago así Directamente voy por aquí Salto Y primero ¿He ganado? No me jodas que he ganado He ganado He ganado Player NGFVGFUFTPU FTPU Ha ganado la partida Mi primera partida ganada Con dos oportunidades A la hora que me dan Quiero una skin, tío Quiero una skin Uff ¡No! Por favor, por favor, por favor Tocha, tocha, tocha Tocha, tocha ¡Épica, épica, épica! ¡Épica, hija de p! ¡Épica! ¡Quería esa! Me ha tocado. ¡De 6. Tío, uf, voy a tener que esperar hasta que flipas. Casi me toca la tocha, tocha, tocha, tocha, tocha. Quiero más. Va, 25 horas, 28 ahora. Tío, tiene que tocar esto, tío. Es verdad. Un rojo está todo guapo. Es como. Un loco de la vida. Dale otra. Dale otra. Voy a cambiarme de nombre, anda. Voy a ponerme. Bueno, a y vamos a darle cañita Siguiente partida, vamos a ver si la podemos ganar Yo creo que soy el mejor de España en este juego, está clarísimo O sea, se está viendo, se está viendo básicamente